Iré más allá, más allá de América y más allá de la acera de frente. fe. Más allá del mar y más allá de los libros, más allá de mi propio corazón y más allá de la música. Más allá de las estrellas y más allá de las lágrimas, más allá de la sabiduría y más allá de la inocencia. Más allá de la fe y más allá del amor. Y cuando el más allá se convierta en el acá cercano, regresaré. Y como en los buenos tiempos, haré la peligrosa travesía de tomar una taza de café. Si canto, soy un cantueso. Si leo, soy un león. Si emano, soy una mano. Si amo, soy un amasijo. Si lucho, soy un serrucho. Si como, soy como soy. Si río, soy un río de risa. Si duermo, enfermo al dormir. Si fumo, me fumo hasta el humo. Si hablo, me escucha el diablo. Si miento, invento una verdad. Si me hundo, me carno el mundo. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un sitio para allí, no recuerdo si sí, lo Un pasito para allá. ¡Ay, qué miedo que me da! Un pasito para atrás y no doy ninguno más porque yo ya me olvidé donde puse el otro piso. ¿Talán? Imo a recitar un poema de Fernando Pessoa. No son nada. I'm nothing. No son nada. No soy nada. Nunca seré yes. nada. I will always be nothing. Nunca seré nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. No puedo querer ser nada. I can't want to be something. No puedo querer ser nada. Pero tengo en mí todos los sueños del mundo. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Tabaquería, de tabaco solo. Vamos a recitar un poema de Mario Benedetti. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y de los miserables. De las ausencias transitorias. Y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del plasma y las pesadillas. De los neutrales y de los neutrones. Y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía. De la retórica y los paros cardíacos. De las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos. De las suicidas y las suicidas de las vacaciones y del agobio. Estoy cansada de todo, de aguantar mi vida y la lo de los otros. Estoy cansada de preguntar y de que no me pregunten, de cuidar y que no me cuiden. Porque si algo sé, es que cuanto más te interesas, menos te hacen ver. También estoy cansada de tirar siempre la misma gente y a veces esas vidas pesan tanto que yo me hundo y supongo que eso es lo que te hace ser. Estoy cansada de siempre lo mismo y de lo que pueda suceder. Porque si yo me hundo, ¿Quién tirará de él? ¿Cuál será su razón para abrir los ojos cada mañana y poder ver de delante ese cartel que le grita que siga y que no se deje desfallecer? Melancólico, callado, siempre triste en su hijo, tímido y resbaladizo, no te da pena el jabón. Se va poniendo flacucho, tan blandito, tan pequeño, que por último no alcanza ni para lavar un sueño. Su historia es una de tantas: llega robusto y fragante. Se transforma en una astilla y lo echan al instante. Pobre señor de la espuma, ay, qué tristeza me da cada vez que entro y lo miro, se consume entre mis manos y no deja ni un suspiro. Aka, Akai vara. Aka rubi. Aka Itzibo, Aoi, Aoi Sora, Aoi Umi, Kuro, Kuro Watashi, Watashi no Kami, Watashi no Me, Watashi no fuku, Watashi no kotoba, Watashi no monogatari, Kuro Watashi, Watashi no tamashi. Quiero la risa de las abuelas infantiles, la risa de los niños rebozados en luz. La risa de los amigos cuando se reproducen por parte y los cosquillarios. La risa de las manzanas cuando se dejan caer para demostrar la ley de gravedad. La risa de los pollos cuando cantan romances contra los carniceros. La risa de mi padre al dormir lado en su casa soñándome saber quién Quiero la risa que arranca las anginas, la risa de vivir sin piedad de reír. Lo vendo todo, lo vendo todo. Vendo tuercas y tornillos, cerraduras y candados, bombón helado y barquillos, alcohol, tiritas y yodo, camisas y calzoncillos, de todo, vendo de todo. Se le acerca una clienta. Quiero un bote de silencio, medio litro de tormenta, cuatro cajas de buen tiempo y un kilo de isla desierta. Quiero espuma de la playa, dos botellas de laguna, un racimo de palabras y una rodaja de laguna. El hombre puesto se enfada. No vende nada de eso. Y ella se marcha diciendo. Entonces no vende nada. En todos los jardines hay de florir. En todos beberé algo ella. Cuando en el fin no me fin a no posuir. Todas las playas donde Omar, donde ella. Un día seré Omar y haré. A todo cuanto existe me he de unir. Y el mi sangre arrastra en cada día. Ese abrazo que un día se ha de abrir. Entonces recibiré un nombre muy deseoso. Todo fuego que habita en la floresta. Conocido para mí como en un beijo. Entonces seré el ritmo de las paisajes. La secreta abundancia de esa festa. ¿Qué hubiera prometido en las And the days are not full enough. And the nights are not full enough. And life sleeps by. Like a field mouse. Not shaking the grass by Erra pound. Libros pechados, que sueños robados. Sonrisos y acertos Libros pechados, barbeitos seados Libros abiertos, autunos despertos Libros pechados, mil versos calados Libros abiertos, hermosos conciertos Libros pechados, tesoros guardados Abiertos brazos vencertos. And the days are not full enough. And the nights are not full enough. And lives sleep by like a field mouse. Not shaking the grass by Edra Pound. Galicia digo eu. Undi. Galicia. Galicia decimos todos. Gal Gal Gal Galicia. Galicia. Astros que calan Galicia. Galicia. Es Sabemos. Galicia de Dorchor. Galicia de Tristura Triste. Galicia de Silencio Calada. Galicia de Fame inmigrante. Galicia Vendada Cega. forza Galicia Tapeada Sorda. Galicia Queda. Libre para servir. Libre para no ser. Libre para morir. Libre para sufrir. Galicia, Galicia. la brega. La brega. No, Galicia Nosa. Galicia Mariñeira. No. Galicia, Galicia Nosa. Galicia Obreira. Galicia, Galicia Nosa. Galicia. Galicia irmandiña Recóllate de la tierra. Recóllate no povo. recóyete de la historia. Recóllate y ergote no verbo inteiro. No verbo verdadero que fala o povo. Recóllate prosnovos que vengan con forza. Pero es que ainda no marcó a Maya D'Argola. Pero es que saben que tipo de ser otra cosa.